Ay mi sabana, aquí me tienes Licenciada Liliana Gámez Y la hermosa Celeste Paez En Montería Cuando yo No quisiera verte mujer. Ver. Isabela Moreno, esto es para ti, que Dios te bendiga. Como no puedo tenerte, siento que voy en lo que ser. Si voy a tu tierra, muchacha bonita, permite que te haga al menos la visita. Yo no quiero estar viéndote. Pidiendo permiso Donde la vecina Yo no quiero estar Viéndote escondida Pidiendo permiso Donde tu vecina Cuando quieras Voy a tu casa Para mostrarte Los luceros Tengo fe Tengo esperanza De que tu me digas Te quiero, te quiero Te adoro, mi tesoro, te quiero mi negro Por eso te espero, te quiero mi negro Por eso te quiero Miguel y Cooper Villarraga En el estadero 1A, nos vemos <música> Licenciado los Lozano Cecilia, educando, educando. Tamara Gámez y Miguel Antonio Molina, vamos a beber en el Estadero La Cachama con el Santi Pro Pro. Y esto lo gozan las artesanas de Cecilia. ¡Ay, ve! Dicen que es lo que te pasa Pedro Agámez y Yasmín Villarraga En la finca las marías No se lo ay. Dicen que va la culpa Ahí la tienes esa muchacha Que no va a aceptarme Dicen mis amigos Pero a conquistarla Yo estoy decidido Seguiré existiendo. Sé que va a sentar que de mi algún día se va a enamorar. Seguir insistiendo, sé que va a sentar que de mí algún día se va a enamorar. Cuando quieras voy a tu casa para mostrarte los luceros. Tengo fe, tengo esperanza de que tú me. Adoro